Vamos a trasladarnos a la comuna de la Unión donde se ha registrado un caso en el año 1997 que tiene que ver con la desaparición de un estudiante de primero medio. Estamos hablando de Jordan Fernández. Han pasado 25 años y su familia todavía no sabe qué pasó con él. Vamos a revisar el siguiente informe preparado por Guillermo Tupper. cuatro años y pero para nosotros es como que esto hubiese ocurrido ayer no podéis trabajar tranquilo no podéis dormir tranquilo no voy andar tranquilo uno anda por la calle tal mi hijo con ese compadre ahí que ahí aquí hay alguien de dentro del colegio sabe qué pasó y no uno varios pero tienen el pacto de silencio y, y no se ha roto En diciembre de 1997 la ciudad de La Unión se vio remecida por el caso de Jordan Fernández Ruiz, un adolescente de solo 15 años que desapareció del internado en el cual estudiaba y cuyo paradero sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Era muy regalón y apegado a la casa. A él le gustaba mucho dibujar. Yo le había regalado un ternero, jugaba con el ternero, un chanchito, entonces, un, un cabro feliz. Por aquel entonces, Jordan y su familia habían dejado Santiago para instalarse en Ignao, una localidad cercana al Lago Ranco. Aquí Ruperto se hizo cargo del campo de su padre y Jordan fue matriculado en calidad de interno en el Liceo Industrial Ricardo Fenerruedi de la Unión. Buenos recuerdos tengo de él, siempre jugábamos a la pelota, siempre compartíamos cierto, como compañeros del de liceo porque eh, éramos muy pocos en ese tiempo, habían a, aproximadamente 40 alumnos en la primera generación y... Una apacible vida rural que se torció para siempre la tarde del viernes 19 de diciembre. Era el último día de clases y Ruperto fue a buscar a Jordan al liceo para almorzar juntos. Tras pasar largos minutos en la entrada y ver que no aparecía, decidió preguntarle al inspector del recinto por su hijo. Hablé con Wilson Miranda. Oye, don... Don Wilson, ¿estará Jordan, mi hijo? ¿Jordan? No lo he visto. Esa fue la respuesta. Acto seguido, un alarmado Ruperto fue a pedirle explicaciones al director. Me dijo, no tengo idea, estoy ocupado, no lo puedo atender ahora. Pero ¿cómo? Si es mi hijo. Entonces salió enojado, que se dijo, anda, vaya a entonces haga la denuncia. Fui a la denuncia y ahí empezamos con la búsqueda con mi hijo. La versión del liceo fue que el joven se había escapado. Lo más incongruente es que nadie de su entorno había reparado en su ausencia, a pesar de que el lunes de esa misma semana rindió un examen de matemáticas. Primero dijeron, no, si Jordan nunca fue esta semana al colegio, pero la prueba ahí lo acusa que estuvo en la, estuvo en la prueba, está la nota. Y después llegó la policía de investigaciones y, y nos hizo algunas consultas a nosotros. Pero la verdad es que nosotros no nos no habíamos percatado de, del hecho. Pero la verdad es que estábamos todos consternados porque no teníamos idea sobre lo que había pasado. Las versiones sobre lo ocurrido con Jordan Fernández aquella fatídica tarde son confusas. Algunos compañeros dicen haberlo visto ingresar al liceo. Otros aseguran que él se encontraba en esta garita, esperando el bus que lo llevaría de regreso a casa. A partir de entonces, su rastro se pierde para siempre. Él se dirigía, de acuerdo a las últimas personas que lo vieron, hacia su domicilio, en un sector rural en Río Bueno. ese abandono, ¿cierto?, en que sale del liceo y la llegada a su domicilio ¿cierto? es donde se pierde la pista o por lo menos no se tiene información respecto de él. las versiones que habían era que lo habían asesinado o algo así habían otras versiones de que se había caído al río porque en esa época era verano y nosotros teníamos esa costumbre de ir al río a, a pasarle los, las tardes qué sé yo después de, del horario de clase pues. Sin embargo, la familia nunca creyó en la tesis del escape. Antes de que las clases se reanudaran, los padres de Jordan fueron a buscar sus pertenencias, que permanecían en el liceo. Fue ahí que se encontraron con otra sorpresa. Fuimos a buscarle las cosas y ya no estaba su colchón, no estaban sus tres brazadas. Y el casillero estaba cerrado. Le hicimos que abra el casillero y ahí le encontramos su, su maleta con su ropa... Su carnet estaba ahí y su sábana. Según su relato, Luisa y Ruperto solicitaron el colchón y las frazadas de vuelta, pero las autoridades del liceo les pidieron volver en una semana más. Fuimos a la semana y nos tenía una colchoneta de este altito. ...de esas más malas que no sirven ni para ponerlo en un sillón... ...y una frazada de esas de... ...de wife, no sé cómo se llama esa... ...horrible... ...entonces ya lo vimos y yo le dije no pues... ...yo le traje un buen colchón a mi hijo... ...y le traje buenas frazadas... ...no estas porquerías que me tiene aquí. ¿Por qué desaparecieron el colchón y las frazadas de Jordan? Si el menor decidió abandonar el internado por sus medios... ...¿por qué no llevó su carnet de identidad... La familia se aferra a la hipótesis de que Jordan nunca abandonó el liceo. La idea que tenemos nosotros es que seguramente hubo algún altercado con alguien, a lo mejor, a lo mejor que mi hermano vio algo y a lo mejor este quiso defender a alguien y a lo mejor el otro se le pasó la mano. Casi 25 años de lo ocurrido, las autoridades del liceo no son las mismas de aquella época. Sí, mire, yo la verdad que no me voy a referir a la versión que dio el establecimiento en ese entonces porque no, no me corresponde. O sea, yo lo, lo único que puedo aportar es que el establecimiento y la institución eh, siempre eh, eh, tuvo las puertas abiertas para todos los procesos investigativos, se hizo parte de la querella. Eh, hay antecedentes de que aquí estuvo PDI, eh, carabineros, no es cierto? la fiscalía o el juzgado. Pero tanto los padres de Jordan como la abogada de la familia apuntan al director y al inspector del liceo en aquel entonces como los principales responsables. El día lunes, a las once y media de la noche, cuando hacen eh, pasan la lista, ¿cierto? él se encontraba dentro de los alumnos, por lo tanto, pernoctó esa noche. El día martes eh, 15, eh, él estaba a la hora del desayuno, se le ve. Entonces pasaron eh, al menos tres días sin que el, el establecimiento dé cuenta, sabiendo y teniendo el registro de quiénes son los apoderados o el responsable del menor, de la desaparición de Jordan. Quisimos conocer los testimonios de las autoridades del liceo en aquel lejano 1997, y esto fue lo que ocurrió. Wilson, Sí. ¿cómo está? Mi nombre es Guillermo Tupper, de Televisión, venimos de Santiago. Sí. Estamos haciendo un reportaje sobre el caso de Jordan Fernández, ¿nos gustaría conversar no, con usted? No, tienen que dirigirse a mi abogado, no. y te pido que apagues la cámara, los voy a demandar. Ok. La tesis de que algo pasó con Jordan al interior del liceo impulsó las últimas diligencias en este caso. A fines del año pasado, el juez Seura ordenó una serie de excavaciones en el recinto. En, en este sector, eh, entre ambos pabellones, eh, se marcaron seis puntos eh, que fueron georreferenciados y donde supuestamente pudieran haber algunos restos. No, no especificando de qué la diligencia fue autorizada luego de que los padres de Jordan contactaran a un vidente, que les indicó que su hijo estaría enterrado en un punto específico del liceo. Según la familia, en los trabajos de excavación no se encontró nada. Sin embargo, no descansan en su búsqueda por encontrar la verdad. Puedo hacer un llamado a todo el pueblo de la Unión, a todos los amigos, a los compañeros de colegio de él. Si saben algo de Jordan... Mándeme díganlo. O vayan al juzgado que si yo, yo no tengo represalias contra ellos. Si fue un accidente, no importa. Pero dime dónde están los huesitos de él. Dígame. Y problema Seguimos en vivo aquí en Contigo en Directo en esta tarde de martes y estamos a esta hora con Ruperto Fernández y Luisa Ruiz, los padres de Jordan Fernández, de quien estábamos revisando esta nota, el informe que preparó Guillermo tuper Les queremos agradecer por estar con nosotros a esta hora de la tarde conversando aquí en Contigo en Directo. Muchas gracias por recibirnos y por comentarnos la situación que ha habido en torno a la investigación por la desaparición de su hijo. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros lo primero eh, preguntarle eh, don Ruperto, doña Luisa si ustedes creen que ha habido falta de voluntad para aclarar la desaparición de su hijo después de que hayan pasado 25 años y no se haya sabido realmente qué es lo que pasó con él muchas gracias al canal muchas gracias a todos eh, yo pienso que no falta voluntad y si no había voluntad porque, de primero, la policía no ha hecho su, bien su trabajo. Por los medios de comunicación algo se ha conseguido, pero lo, no ha sido nada. La ¿Sí? primera vez que entramos al colegio fue por unas medias, a la más a la casa. Y ahora no puede ser que, que estemos presionando por los medios de comunicación para hacer algo. Y eso no puede No puede ser. Mi hijo fue al colegio el día lunes, domingo lo llevó mi señora, el día lunes tuvo digo, una prueba, el día martes ya no se supo, o sea que mi hijo está dentro del colegio. Claro que sí. José Poblete lo sabe y Wilson Miranda también, que son los inspectores. Señorita, alguien, si alguien duerme en el colegio, tiene que saber qué pasó en la noche. Claro, para que la gente que nos está viendo Humberto es pueda entender el contexto su hijo estaba interno en el colegio, ¿no? él dormía en el colegio dijo, y por lo tanto sí, alguien tenía que dijo, saber interno porque yo vivía en con mi señora, fuimos a cuidar a mi papá, mi papá estaba viejito estaba enfermo ya entonces para dejarnos más cerca lo, lo internamos porque la micro pasaba a, a las 8, llegaba como a las 9, a las 10 al colegio, entonces ya no se podía, llegaría todos los días atrasado, entonces por eso lo colocamos en el colegio, pero el colegio no, no, no respondió don José Bolete, Wilson Miranda y los compañeros. Ahora, yo me, y a las personas, a los compañeros del colegio, ¿qué pasó ahí? ¿Nunca le o sea, han tomado declaración hijo, a los compañeros, por ejemplo, eh, eh, ahora que cambió el sistema judicial? Mínimo. Porque el caso de su hijo partió en el sistema antiguo y ahora está en el sistema nuevo, donde hay un fiscal. ¿Nunca han no, citado...? Sirve. El sistema antiguo, sirve. sigue en el sistema sigue antiguo, sigue. Sigue en el sistema antiguo. Señorita, y... eh, mi hijo, a las personas que le tomaron declaraciones, que le preguntaron solamente, oye, usted, Juliano, está listo, nada más, pero no fueron al fondo el problema. No fueron qué pasó ese día, no fueron quién los cuidó en la noche, del lunes para martes. Mi hijo está en el colegio y me gustaría que alguna autoridad, eh, algún buen abogado, excepto la señorita que está recién conversando con nosotros, señor Angulo, pero necesitamos más a fondo el asunto, que investiguen a, a Wilson Miranda, ese es el culpable. Don Ruperto, eh, lo que usted ha señalado en el último tiempo es que eh, su hijo podría estar al interior del de recinto, ¿no es cierto? Incluso el año pasado eh, se ordenó una diligencia en ese lugar. Se hizo una excavación, que estamos revisando precisamente en imágenes. Esa excavación en ese minuto no arrojó nada. ¿Usted tiene alguna respuesta para eso? ¿Por qué cree que no arrojó nada esta diligencia que se realizó en el lugar? Señorita dos personas me dijeron, una médium de Inglaterra, la señora de Romare y una persona de Antofagasta, me dijeron que estaría segundo en, en tal parte, pero ya construyeron más cuestiones para el lado más bloques, entonces ahí se perdieron, cuando entramos al colegio ya no subieron dónde estaba pienso que en alguna parte el colegio estaba, pero no está la claridad, por eso yo lo invito a usted a Señor Miranda, que nos diga, por favor, nosotros vivimos calvario de 24 años. ¿Por qué no lo dice? Mire, se me pasó la mano, lo maté y ahí está enterrado. Nosotros queremos solamente ver la verdad. Aunque sea una falange de mi hijo, quiero verlo enterrado. Ahora, don Ruperto, yo entiendo eh, la... ...la desesperación que tienen ustedes como familia... ...han pasado 24 años, ¿no es cierto?, sin recibir respuestas, ¿no? Y es por eso que usted eh, maneja los nombres de las personas que estaban a cargo... ...que son personas que a lo mejor deberían haber entregado una declaración... ...y también la justicia haber pedido una declaración de ellos... ...esas personas hasta ahora no han sido condenadas tampoco por la justicia... ...son personas que estaban a cargo de eh, ese colegio en ese minuto... Eh, ...pero tampoco ha habido, por ejemplo, una eh, con el cambio de administración del internado... ¿No ha habido alguien que se comprometa para que se, se conozca la verdad de la, sobre la desaparición de su hijo? ¿Han cambiado las autoridades de ese internado y nadie se ha comprometido nunca para que usted pueda conocer y saber qué pasó con su hijo? Señorita, se han cambiado las autoridades, pero el, el señor tiene buena disposición. Pero si, si no le pregunta a Wilson Miranda a José Poletti, ¿qué pasó esta, esa noche, Del lunes para martes? O sea, si hay mil alumnos de esa noche, más de 200, más de 50, más de 20 nos alojaron en la noche. A esos 20 hay que investigarlo. ¿Y quiénes fueron? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son sus nombres? Hasta el momento no ha pasado no, nadie de esas personas por el juzgado. Eso, eso es lo que nos lo llama la atención, no hemos tenido un buen abogado una oportunidad tuve un abogado de, de Osorno me ganó 300 mil pesos por un escrito y así han pasado todos los años y no se ha avanzado en nada eso es lo que nos Ese llama la atención dónde llegar en la unión claro sí, porque... eh, eh, alojado inclusive en las plazas te, te digo que tirarme solo alojando porque no, no, tengo, no tengo ni el apoyo y jamás el colegio cuando yo fui a todas las veces que he ido me cerraron las puertas y unos guardias no me dejaron, ah ya viene Fernández no, no dejen entrar, li. por eso se ha trazado señorita, inclusive cuando yo hice la, la primera denuncia se lo dije al, al carabinero Luis Marril ese un compadre flojo un carabinero flojo, que personas no debieran tener en esa institución no hizo nada en la semana yo le, le dejé un mapa ahí para que vaya para la casa nunca hizo nada ya vuelven 15 días más, volví 15 días más el 15 de enero. Después fui, el... no me dijo nada, hasta el momento, esperé en marzo. En marzo ya pasaron dos, dos meses y nunca se hicieron. Después fue la, la comisión civil. Hicieron un reportaje hicieron un escrito. Pero qué hicieron si el colegio estaba cerrado, mentira. Todo pura mentira hasta el momento, todo se ha, se ha tapado. Sí, El es increíble. No me ha dado ninguna Don solución. Roberto, ahora, es... señorita, eh, sí. este caballero, este nuevo director, tiene buena disposición. Tiene buena pero disposición. Pero aquí ahora ya. Claro, lo que llama aquí la atención es que hayan pasado 24 años y usted no haya recibido una respuesta, que no se hayan citado, como usted dice. Eh, a declarar a aquellas personas que fueron compañeros de su hijo y a las autoridades que estaban a cargo del establecimiento ojalá algún abogado también se pudiera poner en contacto con nosotros para nosotros hacer de puente y poder representarlos a ustedes también entregarles un poco de ayuda porque es evidente que se les ha negado la posibilidad de justicia y de saber sobre el paradero de su hijo en estos casi 25 años. Don Ruperto eh, le queremos agradecer a la señora Luisa también por estar con nosotros esta tarde y esperamos que pueda haber algún avance, ¿no es cierto?, con esta investigación que sigue abierta y que después de 25 años no ha arrojado hasta ahora ningún resultado. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Contigo en Directo y les deseamos, por supuesto, que pueda avanzar esta búsqueda de justicia eh, y para aclarar qué pasó realmente con su hijo. Muchas gracias, un abrazo a los dos. Mucha, señorita, muchas gracias a los medios de comunicación junto a mi, a mi esposa, pero me gustaría darle un mensaje a los amigos, a los compañeros de colegio que estuvieron esa, esa noche ahí, al, al inspector que se alojó con ellos. Si alguien sabe algún dato, démelo. Mi teléfono es 994-99-3837, llámeme. O si no Yo no, no... tengo represalias contra nadie. Claro, o si no, no sí, pueden amiga. tratar de contactarlo a través de nosotros también si es que alguien tiene alguna información. Don Ruperto, señora Luisa, muchas gracias. agregar algo más, Sí, sí, está, sí. Muy Dile, cortito, por favor. Bien, lo único que le pido... Le pido que no sigan mintiendo las personas que dan algún dato, porque hasta han dicho que yo no soy la mamá de York. Me duele mucho, me duele mucho esas declaraciones que han dado muchas personas ahí. Esperemos entonces que sea información útil y fidedigna también para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Gracias. Tarde.